Eh, primero antes que nada logíense ¿sí? eh, acá arriba en revistas como recuerden panel de control entran y van a revista su revista yo voy a entrar en Agrisientia que era la que estaba trabajando está tengo acá abierto el otro portal, el viejo. Eh, vamos a entrar en.. abriciente, acá está. Eh, vamos a dejarlo por las dudas ahí, capaz que lo vamos a estar para alguna comparación. Eh, en los dos primeros videos estuvimos viendo abriendo los dos portales como para tener una idea, ahora más o menos eh, voy a centrarme en este, ¿sí? Eh, bien plugin quick submit es el plugin que el módulo que usábamos para cuando no se usa el proceso editorial así que los que usan el proceso editorial no tiene mucho sentido esto pero bueno en fin eh, el plugin está acá herramientas obviamente tiene que tener el rol de gestoría Importar, exportar. Acá abajo. ¿Sí? Es exactamente igual. Es lo mismo. Subimos. Incluso tiene una opciones como imagen de portada. Bueno, la sección. Prefijo, esto es nuevo, es un metrato nuevo. No, porque bibliométrica. Pero bueno, está. Eh, por ejemplo, si el título empieza con un artículo, lo pueden poner acá y después va el título abajo, al lado subtítulos nuevo también, resumen, agregamos los, acá es colaborador, porque los autores por defecto tienen dos roles, acá está mal traducido, ustedes lo van a tener bien traducido, que es eh, Autor and translator, eh, el autor y, y traductor vendría a ser, o sea, le da esas dos características del sistema, eh, y bueno van agregando, acuérdense, lo mismo igual que siempre, en cuanto a, a los datos del autor, es lo mismo que siempre, como yo siempre les dije. La URL, si tiene OrSIC, que la afiliación que esté sin abreviar de mayor a menor con el punto espacio. Todo igual. Eso está todo igual, ¿sí? Y lo van agregando. ¿Sí? Y después ponen guardar y, y, lo, y lo mandan, digamos. Eh, lo que sería El, el artículo sería acá el PDF. ¿eh? Añado ¿eh? Eh, y, lo, y lo subo. Acaba la imagen de portada. Eh, lo que sí, ustedes previamente van a tener que configurar algunas cuestiones de metadatos. ¿sí? Los metadatos eh, no van a aparecer si ustedes no lo configuran. ¿eh? Eh, Qué metadatos ya vamos a ver. ¿Eh? En ajustes, flujo de trabajo si no me equivoco. Vamos a buscar el tema de los metadatos. Envío. Acá está. ¿Eh? Ajuste, flujo de trabajo, envío. Bien. Bueno, primero te aparece directrices para autores. Lista de comprobación de envío. Eh, unas opciones más. Y bueno, acá están. Bien, los metadatos. ¿Se pueden crear más de metadatos? Vale decirle, creo que se pueden crear más. Eh, palabras clave. Acá está, por ejemplo. Eh, si está activo o no. Eh, bueno, esto... Si sí, es obligatorio, no me acuerdo qué orden era. ¿sí? Que uno era eh, la opción eh, para que lo pudiera ingresar solo el, el. Después pruébenlo eso: el editor o el editor y el autor. ¿sí? Esas eran las dos opciones. Eh, pruébenlo cuál era, cuál no me acuerdo bien. Ahora en este momento no recuerdo, pero colóquenlo y. y y después compruebenlo ustedes, digamos, el, prueben iniciar como autor y fíjense si le aparece el metadato. Pero una de estas dos opciones, si es obligatorio, bueno, si es obligatorio o no. Eh, a ver, derechos, eh, yo no me he fijado porque la asignación del metadato de derechos de autor, tanto copyright como... Como Creative Commons te lo asignaba automáticamente cuando uno lo asigna. Y acá también es lo mismo. Pero te aparece también la opción aparte por si querés cambiarlo. El idioma va sí o sí. Acuérdense, esto va de cabeza. ¿no? Ni lo piensen. Palabra, clave, idioma va. O sea, después referencias son las citas. Estos son los tres eh, básicos que van a tener que colocar. Sí, lo van a tener que guardar. Se hicieron los cambios. Ahora, si yo quiero mandar, vuelvo con el Quick Submit. O oh, un autor quiere mandar un artículo al, al, al sistema. Es eh, lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero. Le va a aparecer casi lo mismo en, un, en una parte. Eh, acá tienen. Bueno, sección, prefijo, subtítulo. Idiomas. Y palabras clave. ¿Bien? Todo puede ser en inglés, ¿no? Obviamente. Te aparece así, según te con los idiomas. Y. Las citas, ¿no? Las citas no te aparecen acá, pero yo supongo que será el mismo. Sistema que en el OJS2, eh, no sé, la verdad que no lo sé, no me lo he comprobado eso, acuérdense que en el OJS2, eh, bueno ahí ven unos errores de traducción, ¿no? Acá, claramente, en el OJS2, eh, fíjense que aparecen todos los datos primarios, si hay datos que no quieren que aparecen, pueden, Tienen que configurarlo eso personalmente. Artículo por artículo, ¿no? Eso tenganlo en cuenta. Eh, acá. El, aparecen bien. Con un espacio entre medio. Yo creo que lo tienen que colocar igual. Que no se los pone automático el sistema eso. ¿no? Eh, los derechos están acá. Asignados. Yo creo que no hace falta poner el campo de derechos de autor. Pero bueno, ustedes. Asignan los metadatos y después empiezan a subir o pueden empezar a recibir uh, eh, artículos sin, y pueden editar esos metadatos que, llenar, que, que, que eligieron que aparezcan bien. Esa eh, es una cuestión básica del sistema, ¿eh? que es muy parecida al, al OJS-2. Eh, yo voy a ver unas cuestiones de ajuste ahora, todo con las funciones de gestoría. ¿sí? Eh, ajuste revista resumen el equipo editorial acá va ¿eh? ¿Sí? el equipo editorial lo van a tener que guardar en su OJS y llenarlo acá ¿sí? no se va a pasar el, OJ, el, el equipo editorial y acá lo ponen pelado directamente, copian pegan. por ejemplo, vamos a ver a la el, el equipo editorial está acá, acerca de yo pongo así a ver seleccionar, clic derecho, copiar, pegar, y ahí, bastante bien, fíjense este link a donde lleva también porque tiene un link esto y yo la verdad que esto no sé si se va a perder ¿Eh? Eh, en ese caso tienen que sacar el link si no desde ya de ningún lado, entonces yo pongo guardar y vamos a ver cómo queda, ¿Eh? acerca de equipo editorial Claro, no te llevan ningún link. Ese link lo van a tener que, que, que... Bueno, se pasa bien, pero el link este lo van a tener que romper. ¿sí? Así van a tener que hacer así. Porque en, en su tiempo, te, en, su, en el OJS2 tiene un sentido el link, pero acá, hacer un, un copiar-pegar pelado, no tenés, que hacer, no tenés que crear a los usuarios, asignarles... Eh, después mandarlos eh, Era un lío Acá es más fácil Los y lo pegan ¿sí? eh, Bueno, contacto Es eso Bastante simple Llénenlo bien Y acá siempre recomiendo Poner un nombre Un nombre Real En el cuando Esté atrás del mail ¿sí? Eso es importante La sección de la revista ¿sí? Acá Dice Manager Section Create Es crear revista, Está mal traducido Y creo Las revistas La revista ¿sí? la, la, la sección, acá hay buena parte mal, mal traducido, pero no se preocupen, ¿sí? es muy parecido es casi igual al 2 eh, hay categorías de secciones, yo no voy a entrarme en mucho esto porque si no se me hace muy, muy largo el el, el, el el video y eso mucho lo van a tener acuérdense, acuérdense ¿no? de esto, en la página de la OCA oca.ns.edu.ar Información para editores, material didáctico. Van a tener el curso de Aprender 3C, que está en abierto acá, con Creative Commons. Y los videos complementos del docente Andrés Bouto, que lo dio. Eh, me parece que entre lo que da él y las cuestiones rápidas que voy a dar yo, eh, es más que suficiente. Va, si saben bien de los JS. Bien. Eh, sitio web, la apariencia. Ese suben en encabezado, ya no suben un. Se sube, no se suben en, en encabezado, sube un logo. ¿sí? Recuerden esto, se sube un logo, no un encabezado. ¿sí? Así que eh, cambia esa lógica. No me voy a entrar mucho en el tema de la estructura. Porque lo que uno no elige un tema, sino estructura, esto lo dije en el primer. Creo que en el primer video. Pie de página. Eh, esto también se pierde. ¿sí? Ténganlo en cuenta. Eh, vamos a entrar al.. al bueno, esto tiene a de pie de página, lo voy a copiar, Ustedes tienen que hacer. Ahí está. ¿sí? Obviamente no, doble idioma, ¿Ven? tema por defecto uno elige, voy a, eh, pero se elige, el, se trabaja diferente del tema del tema, fíjate, el texto justo, vale, vale, vale la redundancia, la redundancia ¿no? pero bueno, acá es tipografía, el color que uno va a elegir, eh, bueno, y acá están los bloques, ¿sí? uno lo corre para la izquierda, para la derecha. En este caso es una sola barra lateral lo que tiene esto, que es para la derecha, imagen de inicio si es que la hay, formato de icono, bueno, el icono que va acá, el iconito de estos que están acá, si, si no, creo que automáticamente te toma uno. Y nada, eso. Lo pone guardar. La miniatura es la que se va a ver en, el, en la página principal del portal. Eh, información, bueno, eso es el bloque de información. Si sí, acuérdense, el bloque de información es algo que está por acá. Bueno, Agricentian lo tiene oculto, pero uno que aparece acá para información para autores, eh, bibliotecarios. Bueno, eh, es lo mismo. Acá la lógica es la misma. ¿sí? Es un bloque. Voy a volver acá, bloque de información. Acá está. Solo configuro acá. Eso es igual que en el JS2. Eh, si tiene una política de preservación digital, eh, por ejemplo, un firma un contrato con PKP, es gratuito. Y, y le, le hacen un depósito allá en, en, en, en Harvard, creo que, creo que es... O en California, no me acuerdo dónde está. Eh, cuestión que, que pueden habilitarlo acá. Los idiomas. Módulos instalados que están acá. Está toda la lista de los módulos. Hay un mar de módulos bastante intereses, interesantes. Yo tengo que profundizar un poco más en eso. Aviso, si es que querés que se vean, tienen que permitir acá. Lo apretan y... Ya pueden empezar a trabajar con avisos. Igual que el otro. Eh, menú de navegación, lo vimos en el video anterior. Página estática, lo, lo voy a dejar para, para otra. Flujo de trabajo, ajuste, flujo de trabajo. Eh, este es el tipo de material que puede enviar un autor. Pueden cambiar el nombre, editarlo. En fin, eh, pueden eliminarlo. Si usted le parece, esto lo van a tener que trabajar, ¿eh? Eh, los componentes que puede enviar el, el, el, el, el... Bueno, eso varía según la revista, ¿no? Si una revista tiene muchas tablas o imágenes de alta calidad, va a ir cambiando y le va eliminando lo otro y, y uno lo va editando, ¿no? Imagen, edito, archivo, tipo de archivo, ¿sí? Eh, no voy a adentrarme mucho en esto, pero no es muy complicado. Eh, envíos, bueno, directrices para autor, listo, esto ya más o menos lo estuvimos viendo recién. Eh, revisión. Política de revisión. Fecha límite. Todo. Lo de, lo de siempre. digamos Conflicto de intereses. Pautas para la revisión. Acá en pautas para la revisión tendría que aparecer casi política de revisión. ¿sí? Porque esto es lo que le va a aparecer. Dice. Proporcione a los revisores un criterio. Es eh, porque esto lo no va a aparecer a los revisores. No. No va a aparecer en el acerca de... En el otro. En el OJS2 lo que reaccionábamos acá... Aparecieron en la cerca de... Ahora acá no es así. Eh, eh, si va a haber una política de... De revisión. Puede ser coincidir o no con esto. Depende de lo que con, lo que, que entiendan eh. Cualquier cosa me preguntan. ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sistema utilizan? Bueno, acá no voy a entrar mucho en el... Porque en, por el tema de qué tan largo es el video. Correos electrónicos. La firma de correo los correos automáticos. Dirección de rebote. Sí, esto siempre lo tenganlo. Eh, y bueno, acá eh, están los correos automáticos. ¿Qué me parece que los correos automáticos también lo van a tener que guardar? Si ustedes han Esto es importantísimo también. Si han hecho modificaciones de correos en el OJS2, me parece que tienen que guardarlos y volver a modificarlos. Ese es otro problemilla, digamos, bastante importante porque lleva tiempo. ¿eh? No, ajuste, distribución, bueno, indexación, tal, son cuestiones de, que tienen que llenar, que estaban en la configuración de los cinco pasos al principio, eh, qué tan restricti restrictiva la revista, eh, en cuanto a accesos no pagos, eh, permisos, aviso de derecho de autor. Acá esto, aviso de derecho de autor, le va a aparecer al... al al, al usuario, digamos, esto aparece, fíjense dónde aparece, ¿no? Acá, si eh, yo tengo, de, o sea, tengo relleno eso, va a aparecer por acá la política de derecho de autor, también le va a aparecer al usuario, o sea, cuando ven un artículo, ¿no? Esto es un artículo, eh, cuando cuando el usuario quiere mandar a los cinco pasos del, del, del autor, eh, también va a aparecer, y, y bueno... Si ustedes lo ponen... Va a estar en acerca de... Van a crear una página estática y la van a mandar en el menú primario de navegación. Tendría que aparecer casi lo mismo acá. ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y bueno, esos ajustes en general. Muy general. ¿sí? Lo estoy haciendo muy general. Hay cosas que nos hemos pasado. Porque no quiero alargarlo mucho No lo quiero hacer pesado. Mi idea es hacer videos más bien cortos. ¿sí? De diferencia entre los dos portales. ¿sí? Bueno. Listo. En el siguiente video... Voy a ver qué, qué hago, si es ya un proceso editorial o seguimos con el tema de configuración que casi no queda nada. Saludos.